Y hola a todos, sean bienvenidos a una nueva emisión junto con Let's Play en Mood of Madness. Eh, anteriormente había hecho una historia sobre este juego que iba a jugar, pero pues ya ven, no se pudo y hasta apenas ahora. Y con este calorón que la verdad me estoy sofocando a morir <risa> junto a la consola y la, la computadora. Ah, que por cierto, de hecho mi computadora murió. Tuve que... Este... Tuve que comprar un procesador porque ya no aguanto Funcom pa eh Rock Pocket Games Sí, de hecho, este, no, Unreal, no había tenido la oportunidad de jugarlo porque este, uno es juego literalmente de terror este, y pues, no iba a jugarlo con mi niña y mi esposa ahí viendo, ¿no? <ríe> no hombre, imagínense, si por si sí va a meter unos buenos gritones ahorita. Justo abrí hasta que tan solo el cubo del medio sea ligeramente visible. Bueno, pues yo le quiero poner al 30 al tres. Ahora bueno, vamos a ponerle 3.5 porque la neta no sé qué hongo. Este juego guarda partido partido automáticamente. No puede ser positivo cuando veas este icono. Bueno. Mundo Madness. Bueno, pues vamos a darle una nueva partida. A ver que nos separa este jueguito. Cargando... Eh, la verdad desconozco en qué condiciones se encuentra el audio, esperemos que todo salga bien, ya hice todas mis pruebas, así que vamos a darle. A ver qué sale. Tengo medio, mucho medio. Ok. Good morning, bien despertar estoy despierto creo o eso creo ok ¿Qué es esto me recuerda what the fuck estoy ok no brinco no tengo nada más solo me puedo mover de izquierda a derecha abajo, ok, me agacho, ok, ya desperté, ¿Qué camino por acá? Okay. Abrir. Oh, qué puedo con mis manos, güey. Ah. What the fuck? Hello. Anyone okay. there? al parecer me mi, nom mi nombre es Shane y no sé. Wey, tengo. Pues es para activar o desactivar la linterna, ok. Tengo mordidas en las manos, wey. Ay, cabrón, hijo de Ok, eso es extraño. Pensé que mejor me alegro Ok, si esos están en rojo quiere decir que está cerrado. ¿Qué sé. We're meeting up I can hear you the Oh, oh si sí, sí estoy en el espacio, güey. Yo pensaba que estaba bajo el agua, güey. O sea, obviamente el otro planeta, ¿no? Pero.. Okay. Lo que me perturba es esto, pero bueno. Ok, oh. O sea, ¿en serio ya? Wow. What the fuck. <tose> <tose> Qué pedo, güey. Ah, su pinche cola. <tose> no más. Me espanto, esta pendejada, güey. No. ¡Qué ¡Wey, no bueno, mames! Ay, se me ocurrió avanzar corriendo, ¿verdad? Yo todo pendejo aquí voy Sí, está roto ¿no? sí, pues está roto, pero bueno si sí son ojos, que pedo ¿no? o sea, el primer jumpscare que me sale, wey, me caco a la bestia wey, <risa> <risa> wey no mames, está bien pero ok es extraño añadir el inventario añadido dejar de agacharse ok wey no mames qué pedo wey ¿Qué pasó aquí wey Qué susto de mierda la verga. No, no mames, no mames. ¿Sabes que voy a echar a la cabeza, wey? Porque no sé por qué presento que va a salir algo diferente, wey. Wey, no mames ese sonido, me está dando miedo a la verga. va a tener pesadillas, güey. De mí se acuerdan, que va a tener pesadillas. Wey, ya estoy caminando lento, wey. Estoy caminando lento. ¡Ah, la verga, wey! Ya la soplé ¿Ahora qué? Güey, no veo nada No veo nada No veo nada No, no veo nada No, no, no, no, no, no, no ¿No? no Del pendejo me acerco No veo nada, güey Ah, esas velas No hay nadie, ¿ah? ¿eh? hola oh, oh my god what, what? Oh, oh rise and shine folks is everybody okay i almost spilled my coffee oh my gosh uh i'll, I'll have to uh, check the readings but that may have been our biggest quake yet ¿Es standard en serio? procedure, Newhart. You know what to do. If there's any critical damage to the base, let me know. Yeah, okay, uh, sí, no problem. Claro, decir, ¿no? Dr. Van Buren, ¿No you will assist me ¿No at the landing site conmigo? for the Cyrano. Declan, you're on comms. Find any system issues, relay them to Shane. Hey, Captain. Switch to a private frequency, Declan. No chatter on open channels. Over and out. Private channel time. Baboso, ¿sí? por qué, por qué me dejaron pasar esto? O sea, güey, no. ¿Y what better way to start the day than assessing possible life-threatening damage from minor seismic activity? Mmm, beautiful. Nope. Sí. <laughs> That's what I've been told. Pues explícame bien, Declan, porque la neta no manches. Wey. ¿Es en serio? Ah, ¿o okay, ¿Así soy yo? Oh. Mueve la cámara yo joystick derecho para centrar la vista a los puntos de interacción. O sea, que ese soy yo, güey. Vaya, ¿y si estoy guapo? Bueno, viejo, más bien. Y atrás tiene un número. 0509. Sí, vamos a guardarlo. 0509. Vamos a quedarlo ahí. Vamos a agarrar mi tarjeta. Güey, no mames. Güey, me veo más joven aquí, güey. No mames. Wey. Voltear el grupo Roshi Shane Newhart, ingeniero en jefe, nivel seguridad 1. Creemos que una correcta gestión de los recursos de la tierra traerá consigo una vida sana, productiva, duradera en el planeta. Sí, claro. Estamos trabajando en nuevas tecnologías para ofrecer nuevas soluciones a todos los niveles, ya sean proyectos gubernamentales, públicos o privados. Eh, no me suena nada bien, pero bueno. Okay, añadir el inventario. Añadido. ¿Qué más puedo agarrar por aquí? A ver, acá. Una piedrita radiactiva ¿Qué tiene esta piedrita? Creo que es la del problema de mis sueños. Sí. Es la del problema. Salir. Quédate ahí, porquería. A leer. Ah, querido papá. Tengo que confesar. Quiero decirte que... Hola. Ya... He reescrito esta carta seis veces, seguramente la reescribo varias veces más. Tengo tiempo más que de sobra antes de poder enviártela. Te mereces. Lo, Lo diré sin tapujos. No estoy en la Antártida. Esa expedición no existe y si existe. Yo no formo parte de ella. Me he ido un poco más lejos. Me he ido a, a Marte. A Marte. Oh, Espero que puedas pre perdonarme El engaño no es por desprecio La compañía se toma muy en serio el secretismo De hecho, antes de que me permitan enviarte, esto Es muy posible que ya me hayas vuelto a ver en persona Quiero ser yo quien te lo diga Quiero que sepas que te quiero Lo que en realidad quiero decirte A ver, espera O sea, ¿esta carta es de mi hijo? Bueno, no, obviamente no mi hijo, claro El hijo de Shane, pero Bueno Ah, usar PC Vamos a ver Que ya la Usar 0509 0509 Vale Uh, esa era mi contraseña Ok Circulación y actualización Recordad que mañana se llevará a cabo una actualización de seguridad Puede que os veáis cerrados en nuestra habitación Así que apuntad el código en un lugar seguro para no olvidarlo Listo Ah, acá vamos a hablar Buenos días, colegas Soy Wilcox Wilcox Uh ¿Qué? Hubo uh, el detallazo de, de, no de dejarte dormir un poco más. No obstante, eso explica que el doctor Van Buren acudirá a una Eva en la zona de aterrizaje en la Cirano. Dejaré el problema marcado hasta que vuelva para poder tratarlo del mando. Sé que Lucas ha estado trastean, trasteando con el código de biómetro, así que deberías tratar con él antes que nada. Además, podrás ponerte al día con el doctor y hablar de nuestras cor chorradillas. Eh, de clan la lista de problemas para resolver en el código sistema de energía solar está vacía, encuentro los diagnósticos pero no veo nada fuera de lo común, ya empieza a convertirse en mi rutina diaria considero que va siendo hora de tratar el problema con el mando aunque me ofrezca una solución temporal siempre estará mejor estar activado constantemente la energía auxiliar shane ok o sea técnicamente estamos aquí para dar de... luz a la tierra a ok Confirming my ID bypassed security for my room. Doors unlocked now. Ok, está bien. Ok, acuerdo confidencial, la, la, la, Dr. New Hart, de acuerdo a lo que confidencial, he recibido la autorización importante. Conténtese tan pronto como pueda para revisarlo. Este no es más un mensaje de cortesía, puesto que todos los cambios ya son efectivos. Un cordial saludo. CD Ward, jefe de recursos humanos, Manticore. Eh, misión de, de misión invictos: buscar vida microbiana en Marte. O sea, estamos prácticamente en Marte. Ok, la regla del. 2. Es un concepto fascinante. Cuando descubrimos un ejemplo de algún fenómeno en el cosmos, lo, lo consideramos la anomalía. a ah, tenor de lo vasto que es el universo. Encontrar los ejemplos de dicho fenómeno suele implicar que hay muchos más. Millones, miles de millones, billones incluso. En estos momentos, ah, tan solo tenemos la certeza de que hay vida en la Tierra. Una anomalía. O sea, nosotros, claro está. Pero... Tan solo tenemos que encontrar un segundo ejemplo Valdría cualquier forma de vida Ya fuesen microbios, alienígenas, primitivos O incluso fósiles de vida microbiana Que muriesen hace miles y millones de años Ese hallazgo nos abriría las puertas de todo universo A de vida Tan solo tenemos que encontrar dos ¿Eh? Pues aquí está mi roquita ¿Con esta? ¿No es suficiente? <risa> no, no sé. Ok, vamos a guardar Ok, mi camita Tengo cama ya Bota de basura ¿Qué más puedo revisar? Y dice que es lunes 5 de septiembre. Feliz cumpleaños a mí. Para hacer. Apagar los sprinkles uh, O sea, las velas. Uh, diagnóstico del oxigenador. Y.. Tubo de biogage. chess wins. Yo, 4 de clan 2. Ah, ok, nada más. dimos. Fobos. dimos fogos. casa Uff. Okay, eso quiere decir que aquí deberían de estar marcados los planetas. Ay, no lo sé. Pero ya me voy de aquí. Vamos a explorar el café. Así si camino de exageradamente lento comparación con esa rata. ¿tú? Well, the rest of the team's out dusting the landing pad, and Dr. Volkova's apparently deep into her biocultivation duties. So, I guess that means you have the base all to yourself. And where are you? Once more, I venture into the great unknown. On duty at the satellite dish, and currently communicating, which is technically my job. Kind of. O sea, prácticamente me estás abandonando aquí, güey. Perro, hijo de la chingada. Bueno. Uh, ok, ahora está cerrado, aquí les está cerrado. Ahora está abierto y volvemos a ver aquí qué dice. Saludos compañeros de misión, como miembro del equipo de Invictus y empleado de Manticore Oroshi, hay una serie de protocolos de seguridad que has de obedecer. Toda instalación de Oroshi, incluida la base de Marte, está dividida por diferentes niveles de seguridad. No todos los empleados podrán acceder a las secciones. Tu tarjeta de identificación tiene un número de identificación a nivel de acceso. Necesitarás tu tarjeta de identificación para acceder a puertas, sectores y ordenadores que tengan un nivel de seguridad determinado. No intentes acceder a zonas o equipos que sean de un nivel de seguridad superior al tuyo. No intentes a coaccionar accionar a tus compañeros de equipo para que te otorguen accesos a su nivel de seguridad, no desaccesos a compañeros de un nivel de seguridad inferior a equipos y zonas que estén fuera de tus límites informe inmediatamente toda irregularidad o quebrantamiento del protocolo de seguridad invictus-seguridad la naturaleza no de los trabajos que se lleven a cabo en Maticuio de Reursi, estos protocolos tienen objetivo protegeros de consecuencias o problemas catastróficos, si tienes dudas sobre tu nivel o sobre estos protocolos, contate con tu superior gracias por vuestra vigilancia Protocolos de seguridad pues normalmente es casi como en todos los empleos no incluso aquí en la tierra pero sí me saqué unos sustos hijos de la ching ay perra madre what the hell serio hey what's up with the lights uh yeah getting some odd spikes in power as the batteries kick in hey you you just hang tight while I do your job for you okay now have a coffee no really take take a load off Wey aquí fue donde me tocó la pinche vieja su puta cola Y otra vez tengo que agarrar la manchita de la para Genial Bueno, what should I eat today? Savory oatmeal looks good, good Que uh, asco, huevos de bacon En serio es lo que comen allá Can you check your bio gauge and see if your daily objectives have been updated? Copy that Ok Ah no, aquí no era Vamos <laughs> a... Crap, Joder. what's up? I uh, I seem to have misplaced my bio cage. Josie saw it in the lab on her way out. Told me to tell you better get it before you do anything else. Speaking of which, that should do it. I fixed the lounge door to the lab. <sighs> Espacio. Con dos personas que no he visto, pero ellos me conocen. O sea, yo, yo, yo. Who put up this sticky note about the witch? You like my drawing? I made it last night. Hmm. Do I like poking fun at a shared paranoid delusion while everyone is tired and isolated from human contact on Mars? Oh, okay, killer. Remind me not to talk to you before you've had your coffee. que tiene coffee, blame the witch Puto, desgraciado <risa> eh, Trae gato café, aunque yo realmente en la vida real no tomo café, pero bueno Introducir un café ¿Otro? Ve güey tengo las barcas, no más Uno no, no más Ahí, déjalo, listo Aquí dice on dark roast coffee wey ese sonito no me gusta en serio o sea cada vez que se escucha ese tipo de sonitos así como que muy téticos así pues es cuando empiezas a tener como pesadillas o empiezan a ver cosas malas uh. <laughs> oh, shit. So weird. Deja vu. There was a stuck door in the dream I had. It's not important. It's just weird. Uh, you're forgetting the last three times something malfunctioned in this over engineered campsite. Wait, Neta, in serio, esta madre me está dando miedo, wey. Ni siquiera estoy diciendo que. Wey, vamos a abrir la puerta. es ese bioquí? Y se me están ganando cuando lo que tienes. Bueno, tengo de repuesto Está cerrada. Uy, me salió un mal de Jumpscare ahorita y van a ver no será fregada No good. I think there's a reset button somewhere. It's just my luck. I need to find something that can fit in there. Declan, I found the bio gauge, but it won't turn on. I need to reset it. Uh, find something small and thin. A pen should work. There, got it working. Great. You should be able to reboot the security system now. Just scan the servers with the biogage. I can hack things. Okay. The quake probably knocked the panels out of alignment. This has been an ongoing issue. I'll have to adjust the solar panels manually. Okay. Oh, tengo que ir aquí abajo. Ah, tengo que ir abajo, güey. Me está dando calor otra vez que ya me estoy poniendo nervioso, uh, ¿Es güey. De tu mamá que está haciendo... Siempre... Invictus Hey, okay, ah, olvidemos eso ahorita. Oh, demonios. Bien, maldita puerta del demonio. Odio cuando empiezas a escuchar ese tipo de música, voy a tan a sacar bien, macabrosa osea voy a salir pero no tengo casco ah está mi casco y como siempre una vez que puedes hacer casco ya tienes todo guantes esta vía guantes traje todo completo uh, uh, uh, uh. para obtener aire. Va la pata. Es eso... Una pata, con qué? Esta no me no, porque... Y sí, tengo que bajar aquí. Ya que uma... no a sea tengo que subir al carrito, sep sí. ¡Uh! ¡Cómo Estoy quedando dormido, me va a dar unos infartos, pero vamos a los paneles solares. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ay, de verdad! Creerlo, es panteín, cabrón. Con diesel eh, ¿ok? Iniciar el montar. De hecho, ¿no? De hecho.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 casi me hago los pantalones <laughs> me me espante bien culero. wake up and there scribbled notes around me feels like heaven all right If i showed you mine now lay it on me dreams nightmares fantasies your deepest darkest fears let's hear it I'm sorry i just pulled up to the office i'll have to get back the to you yeah, suit yourself the anticipation is killing me. y ya se restauró pero... pues bueno yo creo que lo dejamos aquí porque de verdad que me estoy quedando dormido ya es bastante tarde pero bueno espero que les guste eh, eh, les vaya a gustar este juego y sacando unos buenos sustos de Irmachín este pero bueno, nos vemos mañana en un nuevo capítulo este, o pasado no sé, espero continuar, si les gustó denle like, este, déjenme comentarios que les parecen mis reacciones la verdad me espanté pues, mamá mamá y pues nada, los dejo, que tengan una buena, excelente noche, nos vemos en la próxima bye, bye.